Muy buenas tardes, les damos la bienvenida al cuarto y último encuentro del ciclo Candidatos Presidenciales en la UC, organizado por el Centro de Políticas Públicas UC, en alianza con el Mercurio y Tele13 Radio y con el apoyo de CLAPES. Este ciclo está siendo transmitido por completo por Tele13 Radio y T13 Móvil. Hoy nos acompaña la senadora Carolina Goitz. Para comenzar... <risa> Para comenzar, dejo con ustedes a la vicerectora de Comunicaciones, Paulina Gómez. Muy buenos días a todos. Eh, gracias por acompañarnos en, este último, eh, en esta, nuestra última reunión del ciclo de diálogos con candidatos presidenciales. Saludamos al rector de la universidad, al vicegran canciller, al prorector, a los prorectores, Secretaria General, saludamos también a la Vicerrectora Económica, a los académicos, da gusto verlos a todos acá, también a los funcionarios y alumnos de nuestra universidad. Muchas gracias por acompañarnos en este encuentro que como Universidad Católica desarrollamos en la medida en que valoramos esta iniciativa que busca proveer a la comunidad universitaria y a la ciudadanía también de un espacio de conocimiento y de profundización de las ideas y de las líneas programáticas de candidatos a la presidencia de nuestro país. Desde nuestra función pública como Universidad Católica, nos anima a proponer esta conversación y también una escucha que con altura de miras contribuya a nuestra futura toma de decisiones y también a una más amplia participación en los temas cívicos. Agradecemos a la Senadora Carolina Goich haber aceptado nuestra invitación y al Centro de Políticas Públicas el haber organizado todo este ciclo, Agradecemos también a CLAPE y a la Federación de Estudiantes por su apoyo y colaboración. Seguimos asimismo haciendo público nuestro agradecimiento a nuestro Media Partner, a El Mercurio y a Tele 13 Radio. Eh, dejo ahora con ustedes a Francisca Alessandri, mover ahora el encuentro que nos ha convocado y gracias a todos ustedes nuevamente por estar aquí en este día que he compartido lo hace más meritorio todavía. Gracias. Muchas gracias. Quiero saludar a ustedes por acompañarnos y a quienes nos siguen a través de Tele 13 Radio y Tele 13 Móvil. Quiero eh, saludar especialmente a quienes nos acompañan aquí en este panel, Carlos Scherer, Secretario de Redacción del Mercurio, Constanza Santa María de Canal 13. Y darle una especial bienvenida a Carolina Goich, quien es... Ustedes la conocen, senadora por la región de Magallanes, candidata presidencial de la democracia cristiana y presidenta del partido. Es asistente social y magista en economía de esta universidad. Es casada, tiene dos hijas y parece que es muy buena cocinera y especialista en platos patagónicos. Claro que sí, con y cordero no es <risa> difícil cocinar bien, senadora, ¿eh? pero igual no le quito mérito. Eh, vamos a tener diez minutos cada uno para poder hacerle las preguntas. Le voy a pedir que sea breve en sus respuestas. Tenemos ahí un semáforo que nos indica eh, la luz amarilla cuando estamos en la mitad del tiempo y la roja cuando ya estamos ya al término. Yo quería comenzar, bueno, la coyuntura nos obliga ¿no? a cambiar la pauta. Yo quería. Comenzar a preguntarle, no voy a hablar ni de pololeo ni de romance, somos mayoría las mujeres aquí hoy día. Así que yo voy a hablar de encuentros políticos, de acercamientos de tipo político. Y quiero saber, ¿hay realmente un acercamiento con el candidato, el senador Guillé? Bueno, yo quiero partir agradeciendo este espacio. Eh, antes que ir a la respuesta, eh, siempre muy grato volver a casa. Eh. En mi casa de estudios, agradecer en la persona del rector además eh, este espacio que además yo creo que es tan sano cuando uno necesita generar debate y poder hablar con un poco más de calma también de las propuestas y, y no como nos trata muchas veces la contingencia o la cuña ahora a propósito de la contingencia y eh, yendo más bien al tema de fondo que es lo importante, tiene que ver con el momento político que vivimos en la centro izquierda y cómo de alguna manera nosotros tenemos que ser capaces de rearticularnos en algo que yo denomino más bien un, el fin de un ciclo. El fin de un ciclo donde nosotros vivimos la concertación, desde el retorno de la democracia, eh, el trabajar unidos detrás de ese objetivo, lo que fue la concertación, la nueva mayoría, y a partir de esa experiencia, y sobre todo de la crítica, aquellas cosas en que hemos fallado. Porque buena parte de las cosas que nos han debilitado no tienen que ver con lo que propusimos, con reforma, con el desafío de enfrentar la desigualdad, sino más bien con nuestro comportamiento, con el cómo hemos hecho las cosas. ¿Pero usted ha estado en contacto con, con el allá. senador? Eh, lo que a mí me interesa es que seamos capaces de reconfigurar este mundo que algunos llaman la centroizquierda, otro más bien un mundo que quiere modificaciones importantes en nuestro país, pero en forma dialogante, en forma responsable, y en esa línea más que el contacto mío directo con Alejandro Guillé, han sido muchas las conversaciones que se han ido dando eh, entre actores de los partidos, tú has visto a los parlamentarios. Eso debería confluir, ojalá, en un acuerdo parlamentario. Pero que ¿Con dos que, candidatos presidenciales puede yo, darse eso? Yo lo que me alegro de la declaración de ayer de los parlamentarios, cerca de 43 diputados, si no me equivoco, suscribieron una carta, es que asumen que tenemos una realidad distinta y que es con dos candidaturas. Y que eso no significa el que no se pueda dar un acuerdo en función, sobre todo, de poder tener una mayoría parlamentaria. Eh, que es necesaria si nos ponemos en el caso no solamente de ser candidatos, sino de ser gobierno. Y por esa línea yo espero que fructifiquen las conversaciones. ¿Usted está de acuerdo? Si si se enojó, ¿Usted o le molestó la palabra de Alejandro Guillé cuando dijo que estaban en un romance apasionado? Yo respondí bien enfática. Sí bien enfática eh, al tono, uh -huh. porque no me parece adecuado. Le pregunto porque hoy día en la mañana en Punta Arenas, él le pidió disculpas, dijo yo nunca me refería a ella, si así lo sintió le pido excusas. A mi señora tampoco le gustaría que yo anduviera repartiendo romances. ¿Usted acepta las sí. por supuesto que las acepto y las valoro. Y además se da eh, en un contexto de varias eh, afirmaciones, ¿cierto? Y declaraciones que han sido bien desafortunadas en el tono, respecto de las mujeres, o cómo enfrentamos las diferencias de género. Entonces, en ese contexto, yo creo que es más importante que nunca que los candidatos presidenciales cuidemos nuestro tono. Yo difiero absolutamente, o sea, no, no voy a igualarlo a lo que sucedió con Sebastián Piñera y la broma que hizo que no solo fue de mal gusto, ya todos lo planteamos, él mismo pidió disculpas, pero a veces el lenguaje va creando realidades y hay cosas sobre las cuales no nos podemos reír, sobre todo cuando hablamos de violencia de género o cuando cosas que antes pasaban inadvertidas, pero hoy día sabemos que lo que hacen es minimizar el rol de las mujeres, así que aceptar la disculpa y el tema de fondo relevante era valorar el acercamiento que se ha dado, sobre todo en un mundo que históricamente hemos trabajado en conjunto y donde, insisto, el desafío que tenemos hoy día es cómo nos rearticulamos para enfrentar, ojalá, la posibilidad de ser un mejor gobierno para nuestro país. A propósito de rearticulación, senadora, hace unos días el senador Ignacio Walker dijo la imagen de un voto con la flecha de la falange y la hoz del martillo es compleja. ¿Usted comparte esa percepción? Yo no creo que los problemas que hemos tenido en este gobierno o en la nueva mayoría se reduzcan al Partido Comunista, sino sería muy fácil de solucionar, o sea, con o sin el Partido Comunista. Yo creo que más bien tiene que ver con la capacidad de ponerse de acuerdo, de sostener esos acuerdos, de tener una lógica que es mucho más dialogante que la que se instaló al principio, que fue esta de tenemos mayoría, aplicamos la retroexcavadora, hacemos cambio aplicando esas mayorías, más que pensar un país donde lo que uno tiene que hacer es convocar a una mirada más allá de cuatro años. ¿eh? Si ¿Qué pasa con la democracia que cristiana que nos está convocando? ¿Tiene un problema de identidad? que nos está convocando, sí. yo difiero eso. Su candidatura. Difiero, eh, lo que hemos hecho es justamente asumir nuestro desafío, nuestro papel. Yo creo que nosotros veníamos en una suerte de inercia, donde nos invisibilizábamos, donde el, el, más bien lo que se leía era nuestro planteamiento frente a proyectos específicos, donde yo me alegro mucho de haber sido crítico, porque finalmente el tiempo nos dio la razón, en que hay muchos temas donde mejoramos las propuestas, y que además ese es nuestro rol. Pero eh, en esto, lo que, la decisión que tomamos nosotros, es más que seguir en una inercia donde sabemos el resultado final y que probablemente es perder el gobierno y que gane la derecha, nosotros dijimos aquí, nos ponemos eh, de frente, asumimos que hacemos las cosas distintas, asumimos riesgos también, cosa que yo creo que es importante hoy día en política, y ponemos nuestra propuesta sobre la mesa. Sobre todo eh, frente a una polarización que yo creo que no le hace bien al país, y donde la gente no se siente identificada mayoritariamente, que es ¿Usted diría la izquierdización sí. por un lado y la derechización que vemos en Sebastián Piñera por otro. ¿Usted diría que la democracia cristiana es su partido de centro? Eh, yo no sé si la gente se identifica tanto con el centro. Yo diría que yeah. somos un partido que busca volver a la sensatez, que busca el sentido común, que busca la construcción conjunta y no la competencia. ¿Pero que nunca gobernaría con la centro-derecha? Pero o usted no, somos no se cierra un nada. De ¿No? ¿No somos Pero internacionalmente de ha sido un partido más de derecha, la democracia cristiana. Sí, es que hay, hay diferencia respecto de cómo nosotros hemos generado nuestras alianzas. Y en esto, eh, la lucha en conjunto para recuperar la democracia, para derrotar la dictadura, marca. Para nosotros un trabajo que es distinto a lo que sucedió en otros países en la democracia electoral. Y lo que pasó en Ahora, Chile antes también. Pero más allá que definirnos en esto en función de la izquierda o la derecha, nosotros somos un partido comunitarista, que lo que busca es la reconstrucción del vínculo entre nosotros, el volver a poner a las personas al centro. Entonces ahí nos diferenciamos sí de una lógica mucho más mercantil, que es la que nos ofrece hoy día la derecha, representada en Sebastián Piñera, que, que es más bien la de la competencia que la de la colaboración. Entonces, frente a esa definición, nuestro espacio está en el centro, en la gente moderada, en la centro izquierda, donde hemos trabajado además por muchos años. Senadora, yo lo quiero llevar a otro tema. Eh, aquí mismo el senador Guille dijo que estaba de acuerdo con la objeción de conciencia institucional respecto del aborto. ¿Usted está de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo con la objeción de conciencia institucional. Para mí la objeción de conciencia es personal, es personal, eh, así lo voté además ya en la Comisión de Salud a propósito de la tramitación del proyecto de despenalización. Usted ¿No está de acuerdo que, que aquí, por ejemplo, el Hospital de la Católica, de acuerdo al ideario de esta universidad, se abstenga de hacer aborto? Yo entiendo que aquí el hospital tiene la legitimidad de preguntarle a un médico cuando lo contrata. ¿Ah? Se puede conversar previamente, se en definiciones. ¿Solo al médico? Pero al médico, déjame explicarte ahí, ¿ah? yo creo que la objeción de conciencia es individual, es personal, tiene que ver con la conciencia de la persona por definición, pero a mí me parece que no es exclusiva al médico. El, que proyecto tiene que actual, ser, el proyecto actual determina y ayer lo reforzó también la presidenta Bachelet que ella está porque la objeción de conciencia sea solo para el médico y no para el resto del equipo médico ¿usted no está yo acuerdo? soy partidaria de que sea para todos los que intervienen en la sala de operaciones, todos los que están en el procedimiento la matrona, la Porque si decimos que la objeción de conciencia es personal ¿eh? tiene que ver con ese espacio que uno tiene que respetar eh, individualmente qué diferencia hay entre un médico que participa del procedimiento, de una matrona que también participa, y a veces incluso más, o una arsenalera, o el anestesista. Entonces, lo que hemos definido nosotros es todos aquellos que están en la sala donde se efectúa el procedimiento. Y esa es una indicación que vamos a seguir peleando para que ojalá sea aprobada el minuto que se vote el proyecto en la sala en el Senado. Usted se ha pronunciado a favor de las tres causales, ¿no es cierto? Y no le preocupa que pase, por ejemplo, en España, que se aprobó inicialmente la ley de aborto en tres causales y años después... Se aprobó en términos de aborto libre, incluso con menores de edad, que después fue eso cambiado, pero que pudiesen abortar de 16, 17 años hasta los tres meses y medio. Entonces, Muchos casos internacionales evidencian eso. ¿Cuál es su soy opinión contraria al respecto? Al aborto. Yo no estoy por el aborto, soy contraria, absolutamente. Un proyecto de aborto en cualquier circunstancia lo rechazaría, no lo pensaría dos veces. Pero hoy día lo que nosotros estamos votando son tres causales excepcionales que por las características de la situación justifica que la respuesta del Estado no sea la pena de cárcel, porque eso es hoy día, sino la posibilidad de que la mujer pueda optar. Aquí a ninguna mujer además se la obliga a hacer un aborto. Y muy por el contrario, lo que asumí personalmente como compromiso fue que en este proyecto además se acompañara a las mujeres, que me parece que es lo más importante. Pero es como derecho a la mujer, y día, ¿usted cree? Pero, no, es cómo cambiamos la forma en que nosotros como Estado enfrentamos estas tres causales excepcionales que son muy complejas, muy dolorosas para cualquier mujer e incluso para su familia. Y por eso para mí hubo un compromiso de generar un programa de acompañamiento que además rescata una experiencia que, que tienen incluso acá la, la Universidad Católica ¿no? eh, y varias otras instituciones donde exista el acompañamiento psicológico, el acompañamiento social, que mejora además el apoyo en general desde los temas de traslado, que estén garantizados y que hoy día no es solamente un tema optativo, como inicialmente se planteó en la Cámara, sino una garantía para todas las mujeres están en el sistema público o en el sistema privado, que a mí me parece tiene que ver con acoger el trauma que significa estar frente a estas tres causales. Senadora, será acaba el tiempo y... y... La última que le quiero preguntar, el, el, el Sename es un tema que da para ¿ah? un panel completo. Sí. Pero yo solo le quiero preguntar que si usted suscribe lo que dice el informe, que habla del fracaso del Estado en cuanto a, a política de protección de la infancia vulnerable, pero usted suscribe que en el informe se atribuya negligencias graves a la ex ministra Javiera Blanco. Ese es un informe que tiene que votar la Cámara de Diputados dentro del contexto de una comisión investigadora. Y yo quiero ser bien cuidadosa ahí respecto de una atribución que tiene la Cámara, que le corresponde votarlo, que estuvo en el detalle. Pero como sí, presidenta del partido. Pero sí, no solo como presidenta, como senadora, como candidata presidencial, como asistente social también, eh, en un tema que es súper doloroso como país. Nosotros hemos fallado y hemos fallado en este gobierno, en el anterior y en el anterior. O sea, sí es inexplicable que todavía no tengamos la separación de los servicios, que es algo que hemos conversado. Pero la ley no hacer. tiene suma urgencia, nadie ha asumido eso, la responsabilidad. O sea, ¿Usted cree que hay, el Ejecutivo tiene una responsabilidad? Hay una responsabilidad, por supuesto que hay una responsabilidad. ¿Y sí, la ex este, ministra este, Javiera Blanco? Pero si este es un tema, este es un tema donde eh, todos en los discursos lo incorporamos, pero sin embargo en la prioridad no está. Mira, son 140.000 mil niños que están en la red del Senado. Mm eso es casi equivalente a la gente que vive en mi región, en Magallanes para ponerlo en dimensión 140.000 niños pero nunca se ha subido con dice, urgencia la, exactamente, la crisis cuando tú dices son los niños más vulnerados de nuestro país donde de esos 20.000 son los que tienen conflicto con la justicia los infractores de ley pero todos ellos han pasado por el tema de protección por programas de protección uh -huh. del Sename ¿Pero o sea cuando cree... uno ve además que no tienen acceso a atención de salud básica lo que hicieron el gobierno anterior fue garantizar que estuvieran inscritos en el consultorio. En los temas de salud mental que enfrentan los niños. La, la, las estadísticas son dramáticas. Entonces, hay una responsabilidad hay una responsabilidad de los ministros que han estado, de los directores del servicio, del gobierno, también de los o sea, está, ¿Está de acuerdo no que se señale las la responsabilidades de, de los ministros y de la ex ministra? De, de los, de, lo que yo creo es que aquí no se resuelve personalizando en una u otra. ¿Cómo la se ella tiene que asumir la responsabilidad, pero, si pero la responsabilidad política, tanto de la exministra como de la directora, fue asumida. Ellas dejaron su cargo. Entonces, a mí lo que me gustaría hoy día, por, la, por lo grave de la situación, es que fuéramos capaces de asumir el tema de fondo y que no quedemos acá en, en personalizar en A o en B, porque eso no significa nada para niños que hoy día son gravemente vulnerados en sus derechos. Entonces, utilicemos esta misma energía en, en, que, que, que hoy día se está destinando al debate público en sacar adelante el proyecto de ley que está presentado. Y en eso yo además tengo la tranquilidad de haber colaborado activamente para que hoy día tengamos un programa piloto que lo que busca es en cinco regiones del país, obviamente Magallanes es una de esas, donde nosotros estamos garantizando la atención integral en materia de salud mental a los niños que hoy día están en el cename. Gracias, Que tiene que ver senadora. con, Muchas efectivamente, gracias. atender el tema desde el principio y evitar un resultado que nosotros sabemos cuál es. Gracias, senadora. Carlos Scherer tiene la palabra. Buenas tardes, senadora. ¿Qué tal, la llevo muy bien. La llevo otro tema distinto, pero el, el partido que usted dirige, la democracia cristiana, fue el promotor de la idea de una segunda vuelta electoral en Chile para elegir al presidente de la República, cuando ninguno de estos candidatos obtuviera una mayoría absoluta en la primera vuelta. Perdón. Ay, ay. No. Eh, el Partido Democratista que usted dirige fue el partido que instauró, que promovió en Chile la segunda vuelta electoral. O sea, la idea de que si un candidato presidencial no obtenía la mayoría absoluta, los dos primeros fueran a una segunda vuelta. Y fue a principios del año 70 que la derecha en esa oportunidad se opuso a esa idea con la ilusión de que tenía la mayoría absoluta con su candidato, o la mayoría relativa que le permitiría ganar. El Partido Cristiano ha reivindicado muchas veces esa idea de él y ha señalado que quizás de haber existido la segunda vuelta electoral en esos años, incluso nos habríamos ahorrado quizás el quiebre institucional de 1973. Entonces, yo quiero preguntarle a usted, como presidente del Partido Cristiano. En esa eventual segunda vuelta entre Allende y Alessandri, ¿por quién habría votado Carolina Goic? Mira, eran tiempos bien distintos. Y más bien lo que uno hace es reconstruir la historia y mirándola hoy día. Hay muchas cosas que se podían haber hecho distintas. Entonces, yo creo que en eso más bien lo que uno tiene es el desafío de asumir la historia de hoy día. Y el rol que tenemos como democracia cristiana hoy día, frente, no sé, Tú recuerdas lo que nosotros hemos aportado también en la lógica de nuestro sistema electoral y yo me siento muy feliz de que hoy día estemos en un momento que es bien histórico del cambio del sistema binominal a un sistema proporcional que todavía nos cuesta. Uno hace las discusiones con los parlamentarios y seguimos pensando en una lógica en que competíamos entre dos y más bien en la negociación estaba el resultado. Hoy día fortalecemos la democracia ahí o me hubiera encantado que este año escogiéramos gobernadores regionales, que es también un paso en términos de democratizar la elección de la principal autoridad en la región. Yo soy, soy, soy de región y la pone no, no ponerse en ese escenario. Eso, usted? Uh -huh. La ayudo entonces a otro escenario, que, que toca dos áreas suyas, porque usted tiene una, un pregrado como asistente social muy cercano al tema de la pobreza, la vulnerabilidad, y un posgrado como economista. El... Eh, se suele establecer una relación como muy directa en que el mundo de la pobreza se manifiesta en los trabajadores y que los trabajadores son representados por los sindicatos. Entonces, en definitiva, los sindicatos representan en último término el mundo de la pobreza o de los más vulnerables. Y este gobierno ha tenido una agenda muy importante de fortalecimiento del mundo sindical. Y sin embargo, en paralelo, el país ha experimentado un deterioro o una precarización del empleo con un crecimiento importante del empleo por cuenta propia con un número no menor de personas en situación de calle, sin previsión y sin salud. En esa circunstancia, de mantenerse esta tendencia, podría producirse la situación sorpresiva de que sin aumentar la cesantía en el país, termináramos experimentando un aumento de la pobreza. Porque en el fondo la pobreza multidimensional, como se mide hoy día, apunta precisamente en uno de sus focos a trabajadores que no tienen previsión y no tienen salud. Usted como miembro de la Comisión de Trabajo del Senado, ¿cuál es el balance que usted hace de esto? ¿Cómo es posible que una agenda que tenía por objeto fortalecer el mundo sindical termine generando eventualmente un aumento de la pobreza multidimensional? ¿Qué haría usted en su gobierno para revertir una cosa así? Yo creo que ahí hay dos temas. Uno tiene que ver con eh, cómo se llaman las relaciones laborales al interior de la empresa, donde yo creo que es fundamental avanzar en el diálogo social y en entender que la relación no es de unos contra otros. Y yo lamento que eso no se haya dado, sobre todo en la discusión de la reforma laboral, donde lo que escuchamos de ambas partes, desde el primer día hasta el último día de la tramitación fue el mismo discurso. Pues nosotros si queremos finalmente ser más productivos que el objetivo que tenemos, necesitamos de ambas partes. Y yo creo que ahí el fortalecimiento de la organización de los trabajadores es fundamental pero como una instancia de diálogo social, donde todos somos parte en el proceso productivo y donde todos tenemos que beneficiarnos. Y ahí hay situaciones de abuso en términos de eh, lo que uno llamaría un sistema más justo, un salario justo, que es a lo que uno aspira. Y en esto no quiero generalizar, quiero ser muy justa al respecto, porque también tenemos muchos ejemplos de empresas que lo hacen muy bien, que en esto pagan lo justo a sus trabajadores. Yo quiero, ese es un tema. Un segundo tema tiene que ver con lo que tú planteas en precarización del empleo. Y ahí hay que ser muy cuidadosos y revisar los datos, porque cuando uno compara los empleos creados eh, por cuenta propia respecto del gobierno anterior, hay cifras que indican que no es tanta la diferencia, una situación además de un contexto económico mundial más adverso. ¿sí? Pero eh, al respecto, me, yo preferiría usar el tiempo en el tercer punto que tú planteas, que es la pobreza yo creo que la pobreza efectivamente tiene que ver con el empleo. Nosotros en eso aspiramos a crecer, a volver a crecer al 4%, creo que eso es posible, eso te permitiría lograr la creación de 900.000 puestos de trabajo, dicen los técnicos, eso se puede hacer. ¿ya? Pero cuando nosotros hablamos de pobreza, hablamos de algo mucho más amplio. Y no solamente está asociado al trabajo, a la calidad del trabajo, que por supuesto es importante. A mí me preocupa mucho en Chile... Eh, la situación de los adultos mayores, porque esa es la nueva pobreza. Es el adulto mayor que como aumenta la esperanza de vida, tiene más probabilidades de, de desarrollar una demencia, de tener Alzheimer, de vivir postrado, de tener enfermedades, de estar solo y abandonado. Y esas son nuevas pobrezas que están invisibilizadas y donde nosotros ya estamos tarde respecto de la capacidad de proveer servicio eh, y de alguna manera programas de acompañamiento. ¿Y usted qué propone ahí en su candidatura? ¿Qué propongo ahí? Eh, bueno, tenemos un fuerte énfasis en los temas de salud y envejecimiento y de hecho lo que diseñamos es un programa que se llama Chile envejece contigo, que busca efectivamente acompañar y además en todas las dimensiones, ojalá retrasar la dependencia eso implica también mirar eh, la adultez mayor desde el punto de vista activo de lo positivo, pero también garantizar en algo que hemos llamado el auge del adulto mayor, el programa eh, para postrados la atención en Alzheimer, el avanzar eh, no a los 65 años con los programas que tenemos en envejecimiento, sino a los 60, porque tú ganas 5 años en que puedes hacer prevención y retardar la dependencia. Avanzar también en garantizar eh, un tramo más grande de edad en la atención odontológica para nuestros adultos mayores, que muchas veces incluso el no tener dientes te significa no poder alimentarte y desnutrición. Entonces, ahí hay una pobreza, como uno podría también extenderse en el tema de la migración y cómo está asociada a las nuevas pobrezas en nuestro país, eh, justamente a la llegada de migrantes, que sabemos la situación de precariedad y abuso que muchas veces viven. Es que sobre eso yo quería, perdón que no tenía micrófono, respecto a la pobreza, una de las variables importantes es eh, las madres, las jefas de hogar, eh, y los hogares uniparentales, en Chile el 70%, alrededor del 70% de los niños nace fuera de una relación estable, fuera del matrimonio. Y, la, y uno de los factores importantes de pobreza son las madres que tienen que eh, criar solas a sus hijos. ¿Tiene alguna política al respecto para poder paliar esas necesidades de esas madres que son tan eh, proclives a caer en situaciones de pobreza? Sí, mira, ahí desde el apoyo en términos productivos para que ellas puedan tener una fuente de trabajo que es fundamental. O sea, cuando nosotros miramos nuestros desafíos en materia de inclusión laboral, tenemos un fuerte énfasis en nuestras propuestas en jóvenes y mujeres. Pero también cómo hay una red de protección que te permita, por ejemplo, garantizar el cuidado infantil para que esa mamá pueda trabajar tranquila. Y muchas veces el horario del jardín eh, o de la sala cuna no se adecúa a tu horario de trabajo. Eh, y yo creo que ahí nosotros tenemos que ser capaces de mirar la diversidad de familias que existen. Y es una realidad, efectivamente, que hay muchas mujeres que enfrentan solas y sacar adelante a sus hijos. Finalmente, senadora, ¿qué sirve una consulta? Este gobierno ha tenido una agenda transformadora que, que introdujo en muchas ocasiones tensión dentro de la misma coalición. Y, y muchas veces los, algunos sectores se quejaron de gente, especialmente de su partido, que parecía no estar tan comprometida con la agenda. Pero... Estos ataques se personificaban más bien en Ignacio Walker, en Mariana Elwin, en Soledad Bear, pero no en usted, por el contrario, usted parecía una persona que en general estaba bastante alineada y comprometida con las principales reformas del gobierno, en todos los campos, en el campo económico, en el campo valórico. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la diferencia de fondo que siente usted o que tiene usted con Alejandro Guille? ¿Qué es lo que haría? Que su gobierno fuese distinto, ¿qué diferencias percibe usted en un eventual gobierno de Alejandro Guillé con un eventual gobierno de Carolina Goic ¿Qué sería distinto? Mira, eh, para mí lo más importante es que nosotros seamos capaces de recuperar la capacidad de diálogo, de encontrarnos, que creo que es algo que hemos perdido y que no nos hace bien como país. De actuar en forma muy responsable, ¿eh? en, y en esto yo no quiero evaluar o hacerlo en contrapunto con lo que ha planteado Alejandro Guillé sino más bien desde lo que nosotros queremos representar en esta candidatura. ¿Algo que Pero la hay? gente tiene que elegir, la gente de la nueva mayoría va a tener que elegir entre usted y Alejandro Guillé ¿Sí? en una eventual primera vuelta, ¿cierto? Por lo tanto es importante marcar las diferencias. Eh, cuando usted dice que le interesa el diálogo, que le interesa recuperar ese encuentro, ¿eso no lo haría Alejandro Guillé? Hay un planteamiento donde yo pongo ese énfasis. Alejandro Guille hoy día es el candidato respaldado por los partidos de la nueva mayoría, yo soy respaldada por la democracia cristiana y aspiramos además a capturar a todo un mundo independiente que no es gente que al final vuelta por la derecha, sino que más bien se queda en la casa, que se siente desencantada por lo que hemos hecho, por cómo ven la política. Entonces, para mí el énfasis está en cómo recuperamos la buena política, y si hay una diferencia que yo le he dicho desde el primer día es que yo me reconozco como política, lo soy. He sido parlamentaria durante varios años, antes trabajé en la Secretaría de Planificación, vengo de una familia además formada en la política y desde ahí está mi vocación pública. Pero además lo que quiero es que recuperemos la buena política y eso es la ética de hacer las cosas bien, de hacerlas con seriedad, de a veces decir no se puede en cuatro años, pero podemos hasta acá y la gente entiende que la varita mágica no existe. Y valora además, yo creo, que finalmente uno le diga, esto es lo que podemos hacer, pero seamos capaces de proyectar más allá de cuatro años. O sea, ni la retroexcavadora por un lado, ni lo que yo llamo la nueva empresa de demolición que nos trae Sebastián Piñera, que dice, todo está malo y por lo tanto tenemos que hacerlo todo de nuevo. Es, de alguna manera, la sensatez y el sentido común en política. Muchas gracias, Senora. Gracias. Eh... Senadora, tomando en cuenta. ¿Se escucha ahí o no? Ya. Tomando en cuenta todas las encuestas, incluso las más generosas con usted, le dan entre un 1 y máximo un 6% de los votos ahora. En la última CEP usted aparece con un 2,1% de del apoyo. Usted ha dicho que no cree en las encuestas, incluso ironizó con la última Academ diciendo que raro, yo pensé que me iba a dar 0%. ¿Qué información? ¿Qué números maneja usted que no manejamos nosotros, que la hacen estar tan confiada y mantener tan fuertemente la decisión de mantener su candidatura hasta la primera vuelta? Es que no tiene que ver con números, eh, no tiene que ver con una encuesta que marque mejor. Yo lo he dicho y lo repito, o sea, esta no es una candidatura que se pautee por las encuestas. Sino que busca recuperar algo que le hace mucha falta a la política, que es la convicción. Ya, pero cualquier y además candidato. Y de construimos. Pero, senadora, meses más. Cualquier candidato hoy día tiene. Sus propias encuestas, maneja números y más allá de que usted misma ha dicho, esta no es una candidatura testimonial. Yo me imagino que además de las convicciones, también está el realismo. El hecho de que usted tenga realmente posibilidades de sacar un buen resultado, incluso de pasar a segunda vuelta eh, en, la, en la elección presidencial de noviembre. Por eso le pregunto, ¿cuáles son sus datos? ¿En qué se afirma para seguir adelante con su candidatura? En la convicción de que nosotros representamos un espacio que si no, no tiene alternativa. Para mí eso es lo más importante. Pero como tú preguntas sobre las encuestas, uh -huh. eh, esta es una candidatura que solo puede crecer. Yo partí Pero más no tarde. ¿Pero no ha crecido? Sí. O sea, en la Por eso me pregunto, ¿qué números tiene? Porque los números que manejamos mira, todos nosotros, son los que solo encuesta, de la encuesta, no muestran que ha Para usar la misma encuesta en el tono que <ríe> tú me planteas o al debate uh. que me llevas, de 1 a 6, eh, fue un salto importante. Entonces partimos más tarde. Y aquí lo que estamos pensando es en noviembre. Y tomamos una opción consistente con eso. Y fortalecemos nuestro despliegue territorial, hemos ido dando pasos importantes, ampliando además la base de respaldo de la candidatura. Eh, pero si las encuestas son las encargadas de definir quién participa en una contienda electoral, es que perdemos el sentido que tiene además la carrera presidencial. Ahora, eh, ¿cómo se hace para vencer este escenario adverso? y Se lo voy a describir de la siguiente manera. Y si somos honestos, su candidatura no ha despegado en términos de estos números que yo estoy apelando en la, en la Ceps 2.1. Cuando yo le digo 6% es la encuesta a criteria que le dio, es la que le da un mayor número de apoyo. Eh, en base a eso decimos no ha despegado. Si uno hiciera una encuesta aquí de quiénes creen realmente que usted va a pasar a segunda vuelta, yo le aseguro que sería un poco la mano que se levantaría. Levanten la mano. Y que que paso a segunda viene con vuelta, su barra ¿eh? propia. Ya, mire, la mayoría no está levantando está. la mano, pero fue más que un 6%. Ah. <ríe> bueno, les sigo nombrando, hay sectores de su propio partido que han aparecido con la idea de que tal vez hay que evaluar o reevaluar su candidatura el próximo 28, 29 de julio, 27, 28, cuando sea la Junta Nacional de la Democracia Cristiana. ¿Por qué entonces usted está tan convencida de seguir adelante, incluso jurando por sus hijos, por su madre, que no se va a bajar? ¿Cómo se enfrenta ese escenario que hoy día se ve adverso a su candidatura? Mira, cuando yo fui la primera vez diputada en Magallanes, eh, había una encuesta que yo creo que ni siquiera me daba un 3%. Que la primera mayoría. Nadie me conocía mucho. E hicimos una campaña distinta, súper distinta, y yo creo que esa fue la clave, en que nos jugamos además por cosas en las que creíamos. Yo creo que lo que pasa aquí es, es lo mismo. O sea, esta es una candidatura que parte desde la convicción. Eh, a mí, cuando me dicen hay muchos sectores en su partido que la cuestionan, yo hace unos días dije: bueno, ¿quién que lo diga con nombre y apellido y de frente? Y después de eso nadie respondió diciendo que se baje Carolina Goitz nadie lo ha dicho. Entonces yo entiendo que acá hay ciertos sectores que le encantaría que yo no estuviera. O sea, para la derecha sería mucho más simple. No, pero hay sectores... Eh, eh, ah, que no para la izquierda el mismo probablemente Jorge Pizarro Y hablaron de reevaluar su candidatura en la Junta Nacional. Pero el mismo Jorge Pizarro señaló una declaración antes de ayer donde dijo que mi candidatura llegaba hasta noviembre y que eso no estaba en cuestión. Entonces... También clarifiquemos, porque yo entiendo que a veces se trata sobre una declaración, de hacer otra interpretación, pero que hay una decisión de la democracia cristiana que se votó democráticamente, respaldada mayoritariamente en la Junta Nacional. Y lo que veo a yo además en la base es mucho entusiasmo, mucho entusiasmo de estar presente, de estar presente en un debate de propuestas, de ideas, de recuperar un sueño de país, de algo que es lo que hemos dicho esta semana, nosotros queremos mirar Chile con otros ojos. Y esa es la invitación que hacemos, no desde la encuesta que te pautea, no desde el pesimismo, no desde encontrar todo mal, sino de ser capaces efectivamente desde la política el construir un sueño de país distinto. Usted, senadora, habló de que esto significa también asumir riesgos. Y uno de esos riesgos es, por ejemplo, eh, que se repetir la experiencia de Claudio Rego, que obtuvo en la primaria del 2013, en la primaria de la entonces concertación, 8,8%, sacó el cuarto lugar después de Andrés Velasco. ¿Usted está dispuesta a asumir ese costo para el partido? Porque eso fue un duro golpe para la democracia cristiana, porque esto no es solamente sobre usted, usted es la presidenta del partido. Si, si, el, si el partido tiene un mal resultado el próximo mes de noviembre, la van a responsabilizar a usted de una debacle del partido. ¿Usted está dispuesta a asumir ese costo? O sea, yo he estado dispuesta a asumir riesgos, creo que para eso estamos en política. Eh, yo he dicho, no soy de las que me voy a quedar inmovilizada viendo cómo las cosas pasan. Eh, aquí lo que nos jugamos es efectivamente ser gobierno y ser el mejor gobierno y que la democracia cristiana se hubiera anulado, no cambiaba ese resultado. No sé si soy clara en lo que te señalo. Sí. O sea, aquí hay un riesgo que asumimos porque estamos convencidos y yo estoy convencida que es lo mejor para el país. La, el escenario respecto de Claudio Rego es muy distinto, muy distinto, porque todos sabíamos que ahí estaba Michelle Bachelet y que ella iba a ganar. Incluso Claudio Rego estuvo dispuesto a dar esa pelea, y yo se la reconozco, para que nuestra mirada estuviera presente en el debate, a un riesgo de saber que no ganaba. Pero hoy día hay una situación muy distinta y donde yo creo que la historia no está escrita, Hemos visto además no solo cómo las encuestas se equivocan, sino también cómo los favoritos van bajando en algunos casos, eh, cómo hay topes, eh, en una política que es muy dinámica y donde mucha gente incluso toma su decisión de voto el mismo día. En un escenario muy distinto donde yo creo que hay hoy día una posibilidad abierta absolutamente. Disculpe, en esa primaria... En esa primaria de, en que participó Claudio Rego, el gobierno era un actor neutral, por así decirlo, en el sentido que era una primaria entre los candidatos de oposición, y el gobierno no tenía un rol en esta. Pero en esta oportunidad, cuando la presidenta coloca y impulsa con fuerza en esta fase final de su gobierno temas como el matrimonio igualitario o el matrimonio homosexual, ¿no complica en especial a la democracia cristiana? Bien, frente a eso, yo creo que uno no se puede negar a dar debates de temas que están en nuestra sociedad. No siento que sea particularmente eh, un agravio contra la democracia cristiana y nosotros y muchos de nuestros parlamentarios incluso han presentado proyectos respecto al matrimonio igualitario o estamos enfrentando el debate de la despenalización desde eh, la legítima postura de la conciencia de cada uno y así lo hemos señalado no hay unidad partido cristiano en torno a Nosotros hemos hecho el debate interno, o sea, para mí lo más importante que se ha dado en el partido es la unidad en torno a la convicción de que nosotros tenemos un proyecto que aportar al país, que no nos podemos quedar en eso inmóviles o anularnos, al contrario, y eso ha hecho revitalizar eh, a partir de la historia que tú recordabas de la democracia cristiana, la capacidad y propuesta que tenemos nosotros. Senadora, mm. en ese sentido, desde que usted asume esta candidatura, eh, la, ha lanzado algunas críticas al gobierno, la presidenta Bachelet se ha enmarcado de alguna manera del gobierno, en el caso de Venezuela, usted fue súper dura, exigió incluso eh, que se retirara el embajador de nuestro país, eh, criticó la reforma tributaria, dijo que había que simplificarla, las concesiones o el no haber utilizado las concesiones en hospitales, eh, ¿Qué pasó con eh, esa Carolina Goitsch más progresista, bacheletista como era antes? ¿Es el precio que tiene que pagar por diferenciarse de Alejandro Guillier y tener el apoyo de los sectores más conservadores de su partido? No, yo en eso no creo en las caricaturas. Nosotros hemos sido leales, yo en particular. ¿Pero ¿Usted no además, reconoce un cambio hacia una, así como dijo, una izquierdización de Alejandro Guillier, una derechización de Carolina Goitsch? Pero hay un ejemplo que nadie usa que fue eh, cuando discutimos la agenda corta antidelincuencia, que fue apoyar al gobierno, sí, uh -huh. pero tuvimos una tensión muy fuerte con los sectores más de izquierda. De hecho, esa ley ni siquiera se promulgó con una ceremonia. Y nosotros dijimos, no puede ser, frente a un tema que es importante para la ciudadanía. Y yo respaldé la agenda corta, la votamos a favor, porque creo que además las policías necesitaban, y sigue necesitando esto, fortalecer herramientas de investigación, y bueno, lo que de alguna manera ahí eh, aprobamos. Ahí podrían haber dicho, no sé, se desrechizó Carolina Goit. Ya, pero le estoy dando ah, estos otros ejemplos. El, el otro ejemplo. lado no, se izquierdizó. Pero, el, pero no Entonces, hay una tendencia ahí, suya, porque hay que diferenciarse de Alejandro Guillén. Usted misma dijo que él ha izquierdizado la campaña Lo que es la nueva mayoría. Usted, me imagino que tiene que, primero, unir a su partido, donde hoy día los sectores que más la están apoyando son sectores más conservadores. Está Soledad Alvear, está Ignacio Bócar, está Jorge Burgo que no es el sector precisamente más eh, apoyador del gobierno de Bachelet. Por eso le pregunto, ¿hay una derechización Pero también de también de los comentarios de Víctor Torres, que cada vez que hay que salir a defender mi candidatura está... Eh, aquí están los distintos sectores. ¿No ah, hay está una derechización la de Carolina No, sobre eso lo que yo quiero clarificar son dos cosas. Uno es la lealtad, que yo creo que es un principio fundamental en política. Y nosotros Uf. hemos dicho vamos a ser leales a este gobierno hasta el último día. Lo que no significa ser obsecuente. Eso significa que si hay algo que mejorar lo vamos a plantear, si ese es nuestro rol. Y vamos a actuar con lealtad. Y mira, no es casual que frente a la ley de la votación, del proyecto de ley de gobernadores regionales, ¿quién encabezó la pelea para que saliera adelante? La democracia cristiana. Te podría dar varios otros ejemplos donde nosotros hemos estado como bancada detrás de lo que son prioridades para el gobierno. Eso es lo que corresponde. Otra cosa es, otra cosa es, que yo como candidata planteé que hay cosas que tenemos que hacer mejor, ¿eh? que plantea una mirada, que avanza, cuida cosas importantes que hemos hecho, educación por ejemplo y vamos a ir más allá, pero hay cosas que tenemos que hacer distintas. Se nos acaba el tiempo, ¿cuál es el peor error, la peor política de este gobierno? La peor política, yo creo que fue el tiempo en que pensamos que la retroexcavadora era una buena forma de actuar en política. Pero eso no fue una la falta de diálogo, pero es que no es una política, yo creo que más que el qué hemos hecho, es el cómo se han hecho las cosas. Y eso ha tenido muchos costos, costos en generar desconfianza, costos en una mala instalación de, de proyectos que finalmente son buenos, invisibilizar cosas fantásticas que hemos hecho. Si cuando uno ve no solo la modificación al sistema binominal, o sea, la ley Ricarte Soto, lo que significa como política pública de salud, como gobierno, haber dado ese salto y sin embargo que han invisibilizado más bien en conflictos internos que vimos a haber procesado antes. Muchas gracias, senador Gracias, senadora. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Vamos a pasar a la segunda parte, que son las preguntas que provienen de la comunidad UC. Le voy a pedir... Ser breve las respuestas, dos minutos por pregunta, senadora, perdón, pero estamos bien cortos de tiempo. La primera pregunta se la va a hacer un funcionario de nuestra sede de Villarrica, por video. Mi nombre es Gonzalo Valdivieso, soy eh, académico del Campus Villarrica de la Universidad e investigador asociado del Centro UCEDE de Desarrollo Local. Hemos visto la última semana eh, el triste espectáculo de los partidos políticos en la, para implementar la elección de los gobernadores regionales. Al parecer más preocupados de los votos que del desarrollo regional. Usted es una persona que eh, ha vivido gran parte de su vida fuera de la región metropolitana, en regiones distintas de la región metropolitana. Le quiero preguntar cuáles serían las dos o tres medidas más importantes que usted tomaría en su futuro gobierno para eh, implementar una descentralización política efectiva y potenciar y fortalecer las capacidades regionales. Muchas gracias. y además de una región que ha demostrado que las cosas se pueden hacer distintas. Magallanes pasó de ser la región más rezagada en términos de crecimiento a ser la primera en competitividad. Y ahí hay un instrumento que yo quiero tomar respondiéndole a la consulta, que es el implementar planes especiales para las regiones. Nosotros tuvimos un plan especial como Zona Extrema que cambió la forma de evaluar los proyectos, que nos permitió que cosas que estaban en carpeta pudieran salir adelante porque no se evalúan con el mismo criterio que en Santiago. Si yo quiero la construcción participativa de planes muy concretos, en donde nosotros vamos a apoyar esas medidas, esos proyectos, no por la evaluación socioeconómica, sino por la pertinencia que tienen, o más bien definiciones estratégicas a nivel local. Lo segundo, yo creo que es fundamental avanzar en entregar atribuciones a los gobiernos regionales. Me hubiera encantado, ya lo dije, el tener gobernadores electos por la gente, pero si eso no es posible, el que efectivamente tengan atribuciones para decidir sobre servicio, estoy hablando de servicio en el ámbito productivo, en el ámbito social, porque no es lo mismo abordar el envejecimiento en Magallanes que hacerlo en Santiago y sin embargo nosotros tenemos el mismo molte, el mismo esquema, como si la pobreza se expresara igual en Pica eh, que en Puerto Portomón, y no es así. Entonces, las atribuciones para en materia productiva, en materia social, en materia de administración del territorio también, esas decisiones puedan tomarse en, lo, en las regiones. Y lo tercero que a mí me parece fundamental es la decisión sobre recursos. Nosotros seguimos dependiendo del Ministerio de Hacienda, que es donde se cursan eh, las asignaciones para avanzar en los proyectos. Y en la medida en que no exista descentralización en el uso de los recursos, no van a poder tomar las regiones riendas de su propio desarrollo. Un solo ejemplo, nosotros tenemos propuesto la creación de un fondo de conservación con una pequeña tasa que se cobre a los turistas que llegan a la región de Magallanes, que es posible de cobrar eh, y que sea de destino regional, así como la regi las empresas que desarrollan su actividad en la región, puedan tributar también, no en el centro del país, sino que lo hagan en la región respectiva con decisión regional de esos recursos. Gracias, senadora. Ahora le va a hacer una pregunta a un estudiante. Mi nombre es Juan Armando Calvo, estudiante de ciencia política. Eh, senadora Goitsch. Todos sabemos que actualmente los niveles de participación ciudadana en las urnas es históricamente bajos. y pareciera ser que la tendencia de la baja se mantendrá para estas elecciones. Respecto, ¿qué piensa usted que es la causa de este problema y de qué forma un hipotético gobierno suyo enfrentaría a este problema? Gracias. Yo creo que ahí es fundamental el cómo nosotros vamos incorporando educación cívica desde pequeño. Uno ve en un colegio o una escuela donde hay un centro de alumnos que se activa, cómo hay una noción de participación distinta. Y yo creo que todo eso tenemos que reforzarlo. A mí me encantaría... Eh, que los chicos hoy día de, así como participaron en el censo mayores de 15 años de 14 años puedan participar como vocales en una elección que de alguna manera abramos espacio y creo que es distinto con nuevas generaciones que con gente intermedia que quizás no va a participar que es lo que pensamos con el voto voluntario y que efectivamente no se dio pero también hay un desafío para el mundo político que es cómo nosotros las instancias de participación que existen Va, son realmente de participación eh, que incida efectiva, y no solamente informativas como muchas veces se da. Y yo creo que en la medida en que nosotros generamos esos canales de comunicación efectiva, y la gente siente que lo que yo hago eh, tiene que ver con lo que finalmente eh, va a pasar, tiene que ver con mi vida esa decisión, eh, va a participar más. Pero, Pero hay un llamado que tenemos que hacer todos. ¿Y usted no está senadora por eh, volver, como hay otros candidatos, volver a, al voto obligatorio? Creo que es un cambio que no podemos hacer en el corto plazo, eh, pero probablemente vamos a tener que dar la discusión. ¿Pero usted cree que fue un error asumir el voto? Yo creo Porque que fue un fallo. error pensar en que iba a aumentar la participación. Sí, en eso nos equivocamos. Pero hacer el cambio hoy día me parece que no es posible. Uno no puede en sistemas eh, electorales hacer cambios eh, con tan poco tiempo, en el fondo, sin permitir que se asienten los procesos. Gracias, senadora. Ahora le voy a hacer... Una pregunta, un académico que es decano de la Facultad de Comunicación. Eduardo Regada. Eh, senadora, quiero aclarar un poco en la línea de lo que venía, un poco más el compromiso que tiene su candidatura con la primera vuelta. Después de esa votación usted va a tener que negociar con el resto de la nueva mayoría la segunda vuelta, ya sea para conseguir el apoyo de ellos o para entregarle el suyo. ¿Hay algo que sea realmente intransable para usted y su partido? Creo que ahí eh, lo fundamental cuando uno plantea el apoyo en una segunda vuelta es lo que somos capaces de compartir como gobierno y, y qué es lo que uno le hubiera gustado para haber llegado a primaria, en el caso de la nueva mayoría, que no es un acuerdo en detalle programático, sino más bien de las líneas gruesas y para mí es fundamental ahí el tener una mirada común de lo que queremos hacer en conjunto como país. Primero esta mirada de política, un compromiso irrestricto en materia de probidad que yo creo que es fundamental que no nos tiemble la mano en eso para el primer asomo respecto de corrupción actual con fuerza. El compromiso respecto de, eh, en esto, el respeto a los derechos humanos, sea donde sea, yo creo que es una declaración fundamental que tenemos que hacer en conjunto y esta mirada dialogante de construcción colectiva y de poner al centro a las personas en función de mayor justicia social, pero esos son los temas que marcan de alguna manera el marco. Y hay una discusión que yo creo que es fundamental, que es cómo nosotros somos capaces de instalar la colaboración público y privado. Yo creo en el rol del Estado, creo que es fundamental, el Estado entregando reglas claras que nos hacen bien en el fondo si uno quiere además recuperar inversión, recuperar confianza. Pero no es solo Estado, en esto también necesitamos del privado con reglas claras que se... En ese sentido, senadora, en lo intransable que le pregunta Eduardo, eh, el tema de Venezuela, la vocera de la candidatura de Alejandro Guillermo, Carol Cariola, ha dicho que lo de Venezuela no es una dictadura porque fue, eh, llegó al poder por elecciones. ¿Eso para usted, esa definición, es transable? Nosotros tenemos ahí una diferencia sustantiva y la vamos a tener, y lo que yo esperaría, si vamos a hacer gobierno, y lo que hubiera esperado en este gobierno, es al menos respaldo a las acciones que este gobierno ha hecho. O sea, cuando se llama informar a un embajador, yo esperaría que los partidos que están detrás respalden la actuación del gobierno. Entiendo que uno podría decir, ahí van a haber diferencias sí. insalvables con el Partido Comunista, pero respecto a la actuación del gobierno, yo espero respaldo. Ya, pero ¿a usted no le importaría, digamos, que en esto no, no, no estar en acuerdo con el Partido Comunista, por ejemplo? Que claramente no está de acuerdo con la postura yo que usted en eso, esperaría en eso una definición respecto del respeto a los derechos humanos en todas partes. Gracias, senadora. La última pregunta se la va a hacer un representante de la Federación de Estudiantes. Hola, mi nombre es Carmen fritz Soy primera secretaria ejecutiva de la FEUC y estudiante de arquitectura. Senadora, la promesa inicial del gobierno de Michelle Bachelet fue en un 70% en temas de gratuidad, pero solo alcanzará un 60% al terminar su periodo. Su partido ha tenido múltiples diferencias con el gobierno actual. En materia de educación, desde la ley de inclusión a la gratuidad universal. ¿Continuará ampliando la cobertura gratuita en su gobierno? ¿Intentará alcanzar la promesa inicial? ¿O cuáles son los planes en esta línea? que yo tengo planteado y comprometido es llegar al 70% en el próximo gobierno de gratuidad para los alumnos más vulnerables. Efectivamente, durante este gobierno nosotros deberíamos dejar el 60%. Ahora, esto se enmarca... En que tenemos nuestra propuesta en materia educacional, donde uno dice es súper importante y ojalá saquemos adelante el proyecto que está viviendo en discusión, que busca eh, establecer un sistema en materia de educación superior, donde uno dice es muy importante el fortalecimiento de las instituciones públicas, de las universidades estatales, pero eso no puede ser a costa de otras instituciones que además tienen tradición pública, me refiero a la Universidad del g estamos acá en una. Eh, o cómo la gratuidad no significa el desfinanciamiento de las eh, universidades. Y a mí me parece que es muy importante en esto el poder conciliar eh, la autonomía universitaria con el acceso a gratuidad y financiamiento, algo que nosotros vamos a defender, la provisión mixta de educación, en, además tiene que ver con nuestra historia, ¿no es cierto? Y lo que a mí me gustaría como presidenta en esto poner el énfasis en la educación técnico profesional creo que ahí nosotros dimos una pelea importante desde la democracia cristiana para que accedan a gratuidad institutos técnicos profesionales eh, y hoy día ahí están los alumnos más vulnerables, me gustaría avanzar con mayor celeridad para dar gratuidad en institutos técnicos profesionales, pero sobre todo garantizando esos dos años hoy día algo que queremos enfrentar son los alumnos que en primer año desertan son un 40% en las universidades, un 30% en los institutos técnicos. Entonces, ¿cómo? Ahí garantizamos que esa etapa se cumpla, que al menos tengas esos dos años para que sea una herramienta que después te permita acceder eh, a otros niveles de educación para quienes quieran hacerlo. Muchas senadora. gracias, senadora. Quién, ¿En esa fila quién está primero? ¿Los 140.000 niños que usted se refirió del Sename? ¿O llegar al 70% de gratuidad? ¿Qué está primero ahí? ¿Los 140.000 niños? ¿Qué se pone primero en la fila? ¿Los 140.000 niños del Cename o llegar al 70%? Podemos hacer ambas cosas. ¿Hay plata? para Podemos hacer ambas cosas, sí. Podemos hacer ambas cosas. ¿Pero cuánto cuesta eso? Porque, para decir que hay, hecho, porque el problema es ese, de, de recursos. Hecho, a diferencia de otros programas, nosotros no decimos gratuidad universal porque sabemos que responsablemente es imposible es imposible respecto al financiamiento que se requiere y por eso decimos el 70% y vamos avanzando gradualmente porque tenemos que garantizar esos recursos pero también es posible destinar eh, los recursos que se requieren y que los tenemos dimensionados en el caso del Sename eh, porque eso es una prioridad o sea, son 100.000 millones de pesos que están yo digo, incluso muchas veces podemos dejar de construir algunos kilómetros de carretera o podemos utilizar el mecanismo de concesiones, lo podemos usar también respecto a la construcción de hospitales, haciéndolo de manera que uno cautele el interés eh, público, eh, solamente en construcción te fijas y con eso destinar recursos para lo que efectivamente son prioridades. Dicho sea de paso, aquí se requiere también un tema de gestión. Eh, y uno lo ve incluso en el mismo Sename, cuando tienes varios programas, eh, donde se duplican acciones eh, o están eh, aisladas, no tienen una unidad y con mejor gestión tú puedes utilizar los recursos también eh, de mejor forma. ¿Usted mantendría senador al fin del CAE? O sea, yo creo que el, el CAE como está hoy día es unánime, que no puede continuar. De todas maneras, y es parte de lo que yo espero. Ya, que ¿Pero cómo lo reemplazaría? Ahora, y le tenemos que reemplazarlo por un sistema que no pase por la banca. Yo me alegro de escuchar hasta Sebastián Piñera al respecto y que permita eh, que garantizar que el pago que hagan la, la, los alumnos, ya después titulados, sea de acuerdo a su capacidad de pago efectiva. Gracias, senadora. Es un tema que hay que modificar, no tengo duda. Muchas gracias, que hay muchos temas, sí. pero se nos acabó el tiempo. Pero le vamos a dar dos minutos para que pueda hacer el cierre final. Bueno, el cierre fundamentalmente tiene que ver con un llamado a propósito del de debate público que hemos visto en materia de candidatura, el cómo nosotros somos capaces de aprovechar este tiempo para la construcción de una mirada de país en conjunto. No ese país donde nos dividimos entre unos y otros, entre los buenos y los malos, sino donde somos capaces de tener una mirada larga que va más allá de cuatro años, donde todos somos necesarios. Y por eso lo que nosotros queremos hacer, lo que a mí me interesa hacer como candidata presidencial es una invitación. A que miremos Chile con otros ojos. Y esos son no los ojos de los que encuentran todo malo y que se tiene que cambiar. Sino los ojos de los que valoran los avances que hemos sido capaces de hacer. Que también desde la autocrítica son capaces de cambiar las cosas que hay que cambiar. Eh, mirar Chile con los ojos de las personas más vulnerables. Mirarlas con los ojos de las regiones. Y cómo cambia cuando nos ponemos efectivamente en los pies de quienes viven en regiones o con la mirada de nuestros adultos mayores o con los ojos de alguien que busca emprender y no tiene apoyo en la banca a pesar de que tenga muy buenas ideas o de jóvenes valiosos que efectivamente quieren tener posibilidades. Yo creo que si somos capaces de mirar a Chile con otros ojos, de reencontrarnos también y de aportar todos en esta mirada de construcción colectiva, somos capaces también eh, de tener un crecimiento que es el crecimiento inclusivo que esperamos y sobre todo lo que para mí es el principal objetivo, que es mejorar la calidad de vida de la gente, de las personas. Nosotros, senadoras, como Universidad Católica, queremos colaborarle en, en un posible futuro gobierno suyo entregándole aquí una serie de proyectos de eh, políticas públicas eh, de distintos académicos y también una manera de enfrentar los desafíos para el próximo gobierno que se lo hemos entregado a todos los candidatos que estuvieron aquí presentes en este ciclo de encuentros presidenciales que con la visita a la señora Goich termina hoy día. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y a, y a quienes están en señalos. Muchas gracias. Muchas gracias a quienes nos siguieron en, en Tele 13 Radio, Tele 13 Móvil, a Carlos Sheres y a Constanza Santa María. Buenas tardes y gracias. gracias.